Es día de recomendaciones y tengo la siguiente. Se llama Buenos Presagios, Good Omens. Buenos Presagios es un libro hecho en el año 90 por dos genios. Genios de la fantasía Neil Gaiman y Terry Pratchett a uno lo reconocerán por toda su obra de Sandman que en el mundo del cómic es una maravilla porque además Gaiman tiene muchísimos otros personajes y a Terry Pratchett por todo lo que hizo con Mundo Disco si no son frikis, si no son nerds es el momento para hacerlo estos dos genios se unen y hacen una novela llamada Buenos Presagios en el que un demonio y un ángel tienen que ponerse de acuerdo para ver qué hacen con el fin del mundo entonces tienen a dos grandes egos creadores Asumiendo las dos personalidades De Asirafael, Rafael, que es el ángel Y Crowley, que es el demonio, tratando de ver qué van a hacer con el anticristo. Estamos hablando de unos tipos que están juntos desde el inicio de los tiempos. Unos tipos que son los responsables de que expulsaran a Adán y Eva del paraíso y luego además de ayudarlos o ponerle trampas. Unos tipos que estuvieron allí cuando pasaron muchas cosas en la historia de la humanidad y ahora están en el presente resolviendo cómo hacen en los últimos días del planeta. La buena noticia es que por orden de Pratchett, que ya falleció, Gaiman se ha encargado de toda la producción y la escritura de una obra que ha hecho Amazon Prime. Así que solamente para la gente que tiene Amazon Prime o para quienes descargan series por otras vías está Buenos Presagios en video. Y resulta que en video ha pasado una cosa maravillosa que es que son dos actores, Shin y Tennant, encargados de darle vida a este ángel y a este demonio y además mostrarnos en 10 capítulos una extraordinaria historia. A mí que soy fanático de esta sátira británica, este modo de ver el mundo me ha fascinado y me gustaría que más gente la viera para ver si discutimos más. ¿Qué ocurre? Que hay muchas buenas recomendaciones. Cualquiera de ellas la puedes compartir conmigo y estaremos haciendo reseñas, análisis y resúmenes tanto en estos canales como la Cátedra del Pop. Soy Luis Carlos Díaz y si quieres saber más información de este tipo, puedes seguirnos en patreon.com/nakiLuisClos. naki